Cuidarnos a un sitio que nos ha parecido de lo mejor, y es que cuidarse por dentro, por fuera, y que mejor hacerlo con experto. Por eso hoy hablamos con Wendy Bermudet. Que es la delegada de la que representa estos productos, la distribuidora. Y que bueno, pues también esta tienda, que la imagen es Rita, que es una chica con mucha energía, mucha fuerza, y es que ella consume también estos productos. Y es todo natural, no tiene efectos secundarios. Así que Wendy nos lo va a definir. Bueno, pues aquí estamos. Salud y bienestar. Hablamos con Wendy, que ya estamos deseando, y ya también de contarnos lo bueno y lo eficaz y cuántas personas eh, consumen ya estos productos. Wendy. Buenos días, nos vamos a poner aquí ya empezando por la mañana a cuidarnos, a definir los productos que tenéis aquí donde estamos en esta bonita tienda en el centro de San Pedro, porque hay muchísimos productos. ¿Por cuál vas a empezar, Wendy? Voy a empezar por las gotas de CBD. Uh -huh. que la o sea, que tienes en la mano, no? Sí, de un 3%, que la hay hasta un 30%. Las gotas de CBD, bueno la gente que tenga Parkinson, tenga anemia, tenga epilepsia. Para todo. Para ¿no? todo. Es... Que no tiene ningún efecto secundario. No. E incluso para prevenir, ¿no? No ya es que tengan enfermedad, sino también se puede utilizar como prevención. Sí, exactamente, se puede utilizar para prevención. Uh -huh. Y son estas gotitas, ¿no? Son que gotitas. me decía que era el producto estrella, me decía Rita y Selena que esto es el producto estrella, ¿eh? Que... Sí, ¿Que es, que es el tenemos? producto estrella que se utiliza. ...en cualquier sitio ecológico. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿por, qué? ¿Por dónde seguimos, eh, Wendy? Vamos a seguir por el té de CBD... ...que es muy bueno... ...para la gente que tenga problemas del sueño... ...para coger el sueño profundamente... ...para la gente imperativa. Nos relaja, es totalmente natural... ...lo hacemos sin infusión, ¿cómo se prepara? Como una infusión normal, ¿no? ¿Es un té? Sí, es un té normal y corriente como la manzanilla... Uh -huh. ...se prepara... Ir Sí. Estupendo. Bueno, que hay tantas cosas que no quiero que me falte nada por definir. Bueno, quiero decir que Wendy nos está explicando los productos en generalmente para lo que sirve pero las personas realmente que quieran consumirlo y que quieran más información, Rita estará aquí atendiendo a todo el que quiera explicando cómo se utiliza, por ejemplo, las gotas que hemos hablado antes, que hace falta ponerla debajo de la lengua, bueno, ella es la experta y la que os tiene que informar. Nosotros vamos a hacer en general, porque si no estaríamos aquí todo el día, entonces queremos saber lo que hay en la tienda y para lo que sirve, Wendy continúa con nosotros, porque hay muchas personas que vemos ahora también con el sol y tal, que tienen muchos problemas en la piel. ¿Qué tenéis? ¿Para qué remedio qué solución tenéis para los problemas de la piel? Pues para la gente que le salga manchas, por ejemplo, en la piel por los rayos del sol, hay cremas de cannabis para la psoriasis, para las durezas, para, para todo tipo de en que general enferma que están mal sí. bueno pues vamos a seguir eh, con otro producto porque son muchos bueno no podemos olvidar también de otros de enfermedades de patología que también muchas son causadas también por la edad como por ejemplo puede ser el desgaste del cartílago o personas que han tenido o tienen cáncer también para las defensas porque sabes nos quedamos un poco inmune ante muchos medicamentos o la quimio pero aquí tenemos solución para todo verdad wendy tienes sí. dos productos también estrella en la mano que son de aloe vera sí. Tengo el primero, que es aloe vera, el ecológico, que tiene un 99,8% de aloe vera y un 0,2% de ácido cítrico. Es en forma de 2 litros, forma de VIP. Eh, vale esencialmente para la gente que tenga enfermedades de cáncer, de riñón, de hígado, de próstata... ...gente que tenga problemas para ir al servicio... ¿Cómo se... Cómo, porque vemos aquí una caja muy grande... Eh, ¿cómo que vienen en sobres? ¿Cómo... cómo se, Esto ¿cómo viene en un formato de dos litros... ...en forma de VIP, uh -huh. de vino... ...se toma una por la mañana en ayunas en, antes del desayuno... ...y otra por la noche antes de cenar en ayunas. Ya vamos notando que hace efecto, ¿no? Sí. Porque eso es otra cosa, que a lo mejor muchas veces queremos, lo tomamos dos o tres días con la novedad y luego dejamos de tomarlo. Y la constancia es muy importante. Si empezamos a hacer algo, pues tener constancia de hacerlo todos los días. ¿eh? Porque eso es como vamos a notar los efectos. Y en tu mano derecha tienes también de aloe vera un gel, pone ahí. Cuéntanos, ¿qué es Forever? Forever viene de.. este viene de América. Es igual que el aloe vera el ecológico de 2 litros, que se toma tanto por la mañana en ayunas, antes de desayunar y antes de cenar por la tarde en ayunas también. Es un chupito. De verdad te tengo que decir que conozco muchas personas que toman este producto y están encantadas con él. Así que enhorabuena por tenerlos aquí en San Pedro para todo el mundo. Eh, bueno, pues vamos a seguir porque tenéis muchas otras cosas para ver qué más podemos encontrar en bienestar y salud. Y del bienestar los mejores productos de las mejores marcas ahora no hemos situado en una vidriera un expositor que tiene cuarenta y tantos tipos eh, de hierbas eh, diferentes para muchas cosas eh, incluso me ha llamado la atención porque yo recuerdo mi hijo cuando era pequeño y vosotros os vais a acordar del anís estrellado que es muy bonito y muy bueno ...con muchas propiedades además para los gases... ...que se hacían los niños el biberón, ¿verdad Wendy? Bueno, tú lo habrás escuchado hablar a tus padres también... ¿no? ...como la manzanilla y otro. ¿cuántos ¿Cuántas variedades diferentes tenéis aquí a llevar? Pues hay más o menos unas 42 infusiones... ...por ejemplo el anís estrellado... ...yo se lo pongo también a mis hijas... ...para quitarle los dolores de barriga, los gases... Y la verdad que es muy bueno para los Perfecto, niños. Hay que tenerlo siempre en casa. La manzanilla, ¿quién no tiene en su casa manzanilla? Pero claro, es mejor tomarla así natural, que viene en el paquetito y nos queda ese aroma y es como realmente más eficaz, ¿eh? porque claro, las infusiones ya vienen... pocoíto, desmenuzado. A mí las cosas me gustan así, naturales, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más cositas podemos destacar de la vitrina? Pues podemos destacar, por ejemplo, el perejil. Claro, que es que no ha dicho que es que también para condimentar, para la comida y también para infusión, para sentirnos mejor. Esto sirve para condimentar también, para el estómago. ¿Sabes cómo somos las mujeres? Que nos gusta estar bien por dentro y por fuera. ¿eh? Pero venir, que ella os va a aplicar todo igual que Wendy, que lo está haciendo muy bien. Bueno, soltamos esto. Y lo importante es que vengáis porque hay muchas para cada tipo de cosa y os va a gustar muchísimo. Bueno, pues vamos a buscar otro expositor para explicaros más cositas de Bienestar y Salud. Continuamos aquí. Bueno, ya que estoy aquí, eh, Bienestar y Salud es una época en la que estamos ahora que ha entrado el otoño, hace muy poquitos días, que vemos que se nos cae más el pelo. Yo por lo menos, y muchas personas me dicen cuando veo la peluquería que se le cae muchísimo el pelo. ...y es que la época, como la caída de la hoja... ...que también los árboles... ...empiezan también a perder sus hojas, ¿no?... ...los que son de hoja caduca... ...bueno, pues Wendy tiene solución para todo... ...así que nos va a hablar de este producto... ...que es único... ...y que, bueno, pues nos va a solucionar mucho... ¿eh? ...así que vamos a hablar de él... ...Wendy, ¿qué tienes para la caída del pelo ahora que es la época otoñal? Pues tengo un champú anticaída... ...que es muy bueno para el pelo... ...se utilizan tres veces... ...semanales como quien dice, y es un champú que generalmente, yo ya lo he probado y mis hijas, que se le caían mucho el pelo y no se le caen ahora tanto como antes. Esto lo tienes que poner cuando te duchas en la cabeza, lo dejas unos dos tres minutos, que actúe en la raíz y, de, se, enjuaga, ¿no? y se enjuaga normal y corriente. Uh -huh. Y, la... y, y esto está hecho, explícanos un poquito de qué está hecho este champú. Este champú está hecho de aloe vera, el champú normal y corriente que lleva, para la caída del pelo y ya está. Bueno, pues hay que cuidarse. Mira tú qué pelo más hermoso tiene. Y es que hay que utilizar productos de calidad. Pues vamos a seguir definiendo lo que podemos encontrar, porque además, de Wendy, en esta estantería, que no hemos cambiado, ahora hemos cambiado otro escenario, eh, los dientes, es muy importante cuidarse todo lo que le higiene bucal. Los dentistas nos aconsejan siempre un buen cepillado. Pero, ¿y qué, con qué producto acompañamos ese buen cepillado, Wendy? Estos son dos pastas de dientes, eh, que no tienen flúor, con aloe vera y la verdad que también se están utilizando muy bien y se están vendiendo muy bien la gente lo utiliza dos veces a la, al diario por la noche y por la mañana y es un blancador para los dientes para las encías también te ayuda a limpiar las encías realmente para pregunta todo. wendy esto por ejemplo lo pueden utilizar también los niños o tenéis uno específico para niños ...no, se puede utilizar realmente también para los niños pequeños... ...pero es todo natural, natural, no hay, ni, hay ninguna, ninguna contraindicación... ...bueno, es un producto que a mí me encanta que tenéis aquí... ...que es el rosa mosqueta... ...porque esto es una maravilla... Además lo tienes aquí al lado... ...que le estaba yo echando ahí un ojillo ahí de reojo... ...a mí me encanta la rosa mosqueta... ...tú lo sí. utilizas, Wendy... ...sí, yo la utilizo en la crema de rosa mosqueta... ...y la verdad que es muy buena... Eh, ...para el cuerpo... ¿Se puede utilizar para la cara? Cuerpo, cara, generalmente para todo. Esta, por ejemplo, tiene un 100% de aloe vera y rosa mosqueta. Es el aloe vera, verdaderamente, que viene cogido, como quien dice, porque son cremas la planta, de la planta, porque vienen directamente de Tenerife, y en Tenerife pues hay mucho aloe vera. Yo me lo pongo realmente para las heridas, que tengo y cicatriza. ¿no? ¿Una quemadura, por ejemplo? También. También ¿no? uh -huh. Sí. Bueno, es que aquí hay para todos, Pero lo interesante es que vengáis a verlo y a conocerlo, porque también tienen una harta gama también de otros productos que os va a encantar. Como por ejemplo el aceite virgen de oliva que viene además es de andalucía, viene de aquí al lado de Sevilla, de Montellano, y eso es una maravilla. Ese aceitito que nos encanta, con todo su sabor, del primer pensado, que no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo cuando compramos en el super y que estos podemos garantizarlo porque tienen todas las garantías del mundo así que tranquilo y consumí estos productos naturales estoy encantada me quedaba aquí todo el día pero bueno vamos a recordar eh, que también tenéis productos que es de cannabis que tiene muchas propiedades como por ejemplo también que yo lo llevo puesto es como un brillo labial que también que se reseca mucho los labios y eh, esto nos hidrata y es buenísimo el lápiz labial que yo tengo ...que lo cogí aquí de, de Rita y me ha encantado... ...ay, he cogido aquí esta bolsita que me ha llamado la atención... ...pone 100% natural... ...y tenemos ahí la hoja de la planta de cannabis... ...Wendy, ¿para qué sirve esta bolsa que me ha llamado la atención? Pues esa bolsa vale para la gente que va al gimnasio, por ejemplo... ...que quiere coger músculos... ...para la gente también... Que quiera adelgazar y no quiera abusar de la comida, por ejemplo. Como un sustituye, ¿no? Es un sustituyente. Sin quitarnos vitaminas o la energía que necesitamos para el cuerpo. Exactamente. Interesante, pero pues me parece algo fenomenal. Que ahora hay muchas personas que van al gimnasio, que se cuidan mucho. Pues fijaros, tenemos aquí una solución para sustituir alimentos y nos quita. El, ha el hambre. Bueno, pues fijaros si sí hay cosas en la tienda que tenemos hasta vinagre. El vinagre es muy bueno porque incluso siempre se ha dicho las propiedades que tiene el vinagre y también elimina grasa. Es muy importante tomar un buen vinagre como este que es de manzana. Yo lo consumo también, El ¿eh? Yo vinagre de manzana siempre tengo en casa, ¿no? Y este es concentrado que además los extranjeros lo utilizan muchísimo. Yo lo he visto en casa cuando me han invitado a comer que siempre los tienen ahí. Sí, también ¿Qué? es ecológico, es... La verdaderamente es, sirve para la gente que le cuesta ir al servicio, le limpia el estómago y lo puede utilizar las veces que le haga falta. Bueno, pues también hay personas que les gusta más consumir leche de avena. Y la tenemos aquí, podéis encontrar tanto de almendra como de avena, entre otras. Así que esta es la de avena, ¿no, Wendy? Sí, esta es la de avena, que no tiene nada de azúcares añadidos, añadido. Tiene un 12% de avena y la puede utilizar... Tanto para el desayuno, para la merienda, para la comida, para la cena. Yo, por ejemplo, la utilizo para desayunar y para cenar. Y se puede utilizar, por ejemplo, para hacer... O a sea, veces el arroz con leche, la hacemos con leche. ¿Se podría utilizar también para hacer postres? Para hacer... Se puede utilizar también para hacer postres, para tomarlo con cereales, para hacer pudín casero, flanes, todo lo que... Para, para todo bueno también me gustaría uh, wendy hablar ahora vamos a hablar ahora que viene la época también con el otoño el invierno de los resfriados y con este tema vamos ya a ir finalizando bueno pues en la avenida lópez de mera número 24 encontraréis aquí en san pedro de alcántara una tienda única en productos naturales ahí se nos ha uh, también olvidado decir que podéis encontrar desde el vinagre que hemos hablado antes hasta sal del himalaya para los resfriados el propóleo, bueno, muchas cositas que son muy buenas y que no nos van a crear ningún otro problema de estómago ni de nada, os lo aseguro. Bueno, pues aquí estamos en esta tienda que está abierta, bueno, de lunes a viernes, sábado por la mañana. Rita, ¿tenéis abierto o sábado por la mañana? Me dice Rita que sí, que también los sábados por la mañana. Os voy a decir el número de teléfono. Aunque además de deciros el número de teléfono, lo vamos a poner insertado en pantalla. Tomar nota de ello, 692-0480-51. Bienvenidos aquí a esta tienda de bienestar y salud. Todo lo que queráis, aquí lo vais a encontrar.